Yo, la tú la que es lo que tuya lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que lo que es lo que es lo que la bestia, lo, man, lo man, crees que es si no lo que no la lo que es lo que la lo no se hable de calle, mejor calle. Que pa' usted aprender tiene que hoy el sidiata que se raya. A mí no me hable de dinero ni fame. Eso es pasajero, a mí háblame de respeto. Eso es lo que yo quiero. La música se me está metiendo por las venas. Mis neuronas se activan cuando una melodía suene. ¿Verdad, tú suenas? Pero a ti nadie te conoce. ¿Ya tú crees que eres artista? Porque montaste pal de voz. Yo no quiero roce. Con frustrado que sueñan ser como uno y todavía no han despertado A propósito, yo estoy viviendo los depósitos Yo también quiero mi gobierno como Hipólito Aquí se va a hacer lo que uno diga para que me siga No intente forzar que usted no tiene giga El fósil tú crees que jugando, voy quemando Nosotros vinimos a coger comando Hagan saludos que ustedes son guares pa' mí Yo soy de los minaleñas reclutado en el almi por sentimiento sentimientos A ti te falta mucho Pa' ser como yo Cuando me viste Jalate pero se encaguilló. Yo me quillo Con todos estos tigres de mentira Que son rabia Y se cagan desde que uno lo mira A ti te falta mucho Pa' ser como yo